buscan una postura cómoda. Nosotros tenemos la costumbre de meditar con los ojos entreabiertos para enseñarle al cerebro que uno puede estar en calma y consciente y no solo en calma y dormido. ¿okay? Entonces pueden practicar como eh, focalizar la mirada en algún puntito, en alguna parte. Vamos a inhalar. Con conciencia, no hay necesidad ya de pensar en nada más. Inhalo paz y exhalo todas las tensiones y preocupaciones. Esta es mi hora de paz. Volviendo a sentir... Que yo estoy aquí detrás de los ojos, en la frente, como la conciencia, el alma, la energía. vuelto la atención a la materia. Este cuerpo es materia donde estoy sentado, sentada en materia. Todo este mundo material de colores, sonidos, Estoy consciente de ello tanto tiempo. Pero ahora voy a reconectarme con aquello que no es físico. Pero que es la parte más fuerte de mi ser, es esa fuerza invisible que alberga la vida, esa energía metafísica eterna que contiene la esencia de lo que soy ese ser que es el alma Visualizo esa energía como un punto de luz brillante, sin peso, como una estrella divina La semilla de esencia y experimento ser sin peso. Si el ser estuviera flotando sin peso, yendo alto, como hacia la cima de una montaña, más allá de las nubes, de los sonidos. Experimentando el cielo despejado, la total calma y paz, donde puedo reconectar 100% conmigo misma, conmigo mismo. Libre de toda la influencia del mundo externo Me dejo envolver de esa experiencia Tanta tranquilidad. De tanta paz. Como si mis pensamientos fueran hojas que se las lleva el viento, así suelto todo lo que pienso, suelto, pensando, no se resuelven las cosas de esa manera. Es cuando pienso menos y reconecto con esa sabiduría del alma, en silencio, que vienen las soluciones. Todo viene de la intuición. por eso dejo ir como hojas que vuelan todas las ideas, preocupaciones, situaciones, suelto y dejo que mi ser experimente silencio un silencio de paz Entro a ese nivel a esa dimensión pura sutil donde no hay violencia donde hay calma claridad y donde es fácilmente perceptible la energía pura dulce del alma suprema de Dios y me dejo llenar Al igual que como salva tomar sol, disfruto de los rayos del sol sobre el ser. De la misma manera, la conexión con el alma suprema es como rayos puros de paz, ya que el alma suprema está en ese espacio del Nirvana, ese espacio de total silencio, su energía sí solo es perceptible cuando mi mente está limpia Clara. Esta conexión pura, sutil, con la fuente, con esta energía suprema, el alma suprema. Puedo entregar cualquier molestar, tristeza, irritación, situación del pasado cualquier preocupación, en un acto voluntario se lo entrego, con humildad acepto que no tengo el control de todo. Acepto que en algunas áreas necesito orientación y guía, pero solo en entregar puedo recibir esa luz. Así me permito observar cómo me siento cuando suelto y puedo entender que a veces durante la semana he puesto mi felicidad dependiendo de tantas cosas materiales, personas, situaciones, dinero. Esa felicidad no es constante, fluctúa. Cuando enfoco mi atención en el alma suprema, en el Ser Supremo. Puedo experimentar la felicidad que es del alma, que no depende de nada más que de esta conexión sutil, pura. Reaprendo a ser feliz. una felicidad limpia libre de expectativas una felicidad del alma en esta experiencia viviendo felicidad natural burbujeante en el ser me percibo a mí mismo completamente separado de este instrumento físico que me permite expresar percibir Y sentir. Voy a ir más allá, a sentirme completamente liviano, libre, a sentir la luz espiritual que soy. todas las padecimientos, todas las tensiones, todo lo que preocupaba relacionado con este instrumento, este vehículo del cuerpo, queda atrás. Entro en un espacio de Pura luz. Completamente iluminado. Donde yo mismo estoy en mi forma de luz. Reflejando muchos colores con cada una de las especialidades que salen del alma que soy. Vuelvo a sentir la comodidad de volver a ser realmente lo que soy. Sentir esa energía viva, intensa, Luz divina, radiante, completamente desapegada el cuerpo y de todo lo que sea que sucedió en este hermoso espacio de luz espiritual. El tiempo no se percibe de la misma forma, y así los acontecimientos recientes pueden verse lejanos en este hermoso espacio de luz, estoy en la burbuja completamente sellada, del presente, donde nada ni nadie puede influenciarme, estoy a salvo, como en un hermoso capullo de luz que envuelve completamente todo lo que soy. Y me hace sentir absolutamente bien, libre, confortable, amada, feliz, siento esa luz burbujeante, brillante, y yo completamente liberada. El alma se expresa sin temor y lo que hay es extremadamente hermoso. Así me siento tan cómodo en esta región de luz pura, luz blanca, luz divina. esta experiencia voy a ir incluso más profundo, ir más allá del sol y las estrellas y entrar a la luz roja dorada del espacio del mundo de las almas donde soy solamente la esencia misma de mi propio ser como si todo lo que he sido lo que soy y seré está concentrado en un pequeño punto de energía. La semilla misma de mi propia existencia, totalmente ajeno a la experiencia corporal. Aquí soy completamente espíritu, en su forma más esencial. Energía pura, energía pacífica, llena, plena, completamente libre. Y en este espacio de energía suprema, puedo percibir al Ser Supremo mismo, tan cerca de mí, como si su energía lograra abrazar al alma en un hermoso encuentro de amor, de alegría, de paz, sentir que encontré al compañero más leal, más entretenido, dulce que existe. sentir esa energía tan intensa de un amor sin igual, altruista, completamente enfocado hacia mí, como si todo lo demás dejara de existir. En este maravilloso segundo estuviera reservado para mí y mi compañero eterno esta hermosa conexión de amor que recarga todo el ser. Siento esa energía recargar a la batería misma de la vida, traerme la fuerza del amor, esperanza, dulzura, dándome a mí mismo valor y respeto por lo que soy, al sentir cuánto profundamente me ama el Ser Supremo. Es como si me tuviera en su regazo y suavemente me sentara en su corazón. El lugar más hermoso en todo el universo. Y al entrar aquí, en este océano de amor, lograrás sentir que realmente llegué donde pertenezco. Sentir como mi propio corazón todo lo que soy calza exactamente en este hermoso espacio de amor, donde lo que soy se intensifica y se purifica y limpio toda la oscuridad del alma quedando absolutamente transparente. No tengo nada que ocultar, no tengo nada por lo que sentir culpa ni vergüenza. Todo lo que soy vuelve a ser en su forma más intensa, hermosa, espiritual, llena de este dulce amor, en el suave trono del corazón, del alma suprema. Siento como si volviera a nacer, saliera del cascarón pesado, de mis ideas preconcebidas, de lo que yo tenía que ser, y salgo de ese capullo lleno de luz lleno de entendimiento de quién realmente soy yo. Siento la esperanza viva, el alma completamente en armonía. Todo lo que pienso, siento, decido, está alineado con mi destino y todo vuelve a estar como debe estar, todo vuelve a lo mejor. Con esta nueva inyección de energía pura, directa del Ser Supremo hacia mí, siento al corazón fuerte, estable, la mente calmada y concentrada en exactamente los pensamientos que yo mismo estoy escogiendo tener y poder de decidir completamente alerta y en armonía lleno de amor Con mi propio ser inyectado de tanta pureza, de tanta paz y amor, puedo sentir que sale de mí hacia el mundo entero el amor que recibí, el aprecio que sentí, la libertad que logré experimentar, esa energía sutil y hermosa sigue resonando en mí y la puedo reflejar al igual que la luna refleja la hermosa luz del sol y la transforma en frescura. En luz que ilumina al medio de la oscuridad. Yo reflejo todos estos hermosos sentimientos hacia el mundo entero. Sentir cómo la energía pura recorre el planeta, alcanzando a aquellos quienes más lo necesitan. Ser una lámpara de esperanza en medio del caos de la oscuridad. Sentir incluso los elementos en contacto con el cuerpo, al aire, la tierra, el agua y el fuego, completamente perdidos en desequilibrio, recibiendo también esta inyección de amor cargando al planeta mismo de amor, porque solo el amor es la fuerza capaz de sanar, restaurar y volver a limpiar los corazones y los átomos de cada uno de los elementos visualizo al planeta entero inmerso en esta luz y siento a mi propio ser lleno compartiendo aún más lo que voy sintiendo del corazón. Con estos hermosos sentimientos, Suavemente regreso a sentir de nuevo el alma del centro de la frente, sentir este cuerpo recargado de amor, y suavemente muevo las manos y los pies, regresando al aquí y a la hora si tenía cerrado los ojos los abro Shanti para terminar esta experiencia de meditación les voy a leer algo que no tiene título tiene unas flores dice a medida que crece nuestro entendimiento y reconocimiento de Dios así lo hace nuestro amor el yoga o sea la conexión se convierte en una experiencia intensa de estar absortos en ese amor. El efecto es como el del fuego. Todo resulta transformado. Y en este fuego del yoga nos sentimos completamente consumidos por la dulzura del recuerdo de Dios y por la experiencia de todas las relaciones con él nos volvemos tan transparentes y claros, que experimentamos realmente la condición de ser angelicales. Este es el poder del amor de Dios hacia nosotros. Si Dios no nos amara, nunca seríamos capaces de llegar a tales alturas. Siento que Dios está haciendo mucho por mí personalmente. Es el amor de Dios el que me purifica y me llena con poder y maestría espirituales. Es su amor el que me ha llenado con serenidad y tranquilidad. Debido a que siempre está conmigo, ya nunca me siento solo. Él nos convierte en ángeles, en los verdaderos compañeros de Dios.